El rencor es un sentimiento transitivo negativo, transitivo quiere decir que va de persona a persona o personas, eh, que transita de uno a otros. Es un sentimiento transitivo pero negativo, de persona a persona o a sociedad, consistente en un sentimiento de hostilidad, persistente y obstinado hacia la persona o colectividad sistema, grupos de pertenencia, etcétera, por ejemplo, pues un partido político o una eh, un, un partido, un club deportivo, etcétera, a los que juzga responsables de su frustración o daño, bien real o bien imaginario, o por exhibir las virtudes que a la persona le faltan o haber recibido de alguien una ofensa injusta, acompañándose no, normalmente o con frecuencia por lo menos de deseos de venganza o maldición es un sentimiento de odio diluido en el tiempo que se enquista se blinda se resiste a otorgar el perdón y el olvido y daña principalmente a la persona que lo siente puesto que le hace sufrir mientras contempla el bien de los demás con lo cual Puede decirse que vive encerrada en su propia cárcel, impuesta por la propia persona, no por el sistema. Se trata de una herida del pasado que no cicatriza. Es como una amargura de autor que lleva a su sufridor a fomentar el victimismo, la paranoia y la merma permanente de la autoestima. Eh, espero que eh, haya quedado claro el concepto de lo que es el rencor. Bueno, pues como sinonimias del rencor podríamos hablar de varias, por ejemplo, el odio, resentimiento, resquemor, victimismo, encono, animadversión, tirria, inquina, fobia, aborrecimiento, antipatía, aversión, despecho, envidia, escozor, hiel, malevolencia, ojeriza, rabia, saña, amargura, y eh, por el contrario, antonimias, es decir, eh, lo contrario de, del rencor, pues podríamos hablar del perdón, del olvido, de la empatía, de la generosidad, de la bondad y en definitiva del amor. Vamos a ver ahora unas cuantas cosillas acerca de la dinámica del rencor. Ya hemos dicho que básicamente se trata de un sentimiento transitivo, negativo, que suele originarse en un trauma relacionado con alguna ofensa que la persona no está dispuesta a perdonar ni olvidar y que al enquistarse causa un gran sufrimiento a la propia persona a través del estrés que genera. Y, en segundo lugar, que puede adoptar una modalidad latente mientras no se entra en contacto con la persona o grupo implicados, por lo que es común el recurso a la ruptura de relaciones con la persona o personas. Es decir, esto quiere decir que el, el rencor a veces, cuando pasa el tiempo, puede adoptar una modalidad latente, es decir, una modalidad más o menos eh, subterránea, una modalidad enquistada, mientras no se entra en contacto con la persona o personas implicadas, por lo que es común el recurso a la ruptura de relaciones con la persona. Es decir, para autodefenderse, para alejarse de la persona o personas que le causan el trauma, el dolor, el sufrimiento de la, del rencor, entonces eh, la decisión es romper con ellas. ¿no? De hecho, es una de las soluciones fáciles del rencor, romper con la persona o personas con las que se ha mantenido una relación de eh, amargura o de hostilidad. Bien, y que cuando se reactiva el contacto, también esto te, hay, hay que atenderlo bien, es decir, puede adoptar una modalidad latente, pero que cuando se reactiva el contacto o algunas veces incluso el mero recuerdo de la ofensa, le hace a la persona entrar de nuevo en ebullición rencorosa, pudiendo pasar en la última fase a la disolución o resolución cuando la persona se decide a afrontar y curar la herida. Esta es la dinámica que podemos decir, todo lo que podemos decir acerca de la dinámica del rencor. Ahora vamos a hablar un poco de las manifestaciones, de los efectos que tiene el rencor para la persona. He dicho que a quien perjudica principalmente el rencor no es a las personas a las que se siente, hacia las que se siente el rencor, sino a uno mismo. ¿no? Pues bien, entre las, los, los efectos que puede producir el rencor tenemos perjuicios físicos, es decir, el, el rencor, sobre todo en fases agudas, puede generar adustez en el rostro incrementa la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, así como la secreción de corticoides en relación al estrés que provoca y asimismo síntomas de alerta como insomnio, migrañas y tendencia a las infecciones por merma del sistema inmunitario, o sea de las autodefensas, de las defensas personales. Bien, aparte de los efectos físicos tenemos también los efectos emocionales, por ejemplo la ansiedad, la merma de la autoestima y de la empatía, la acritud y aspereza del carácter en la convivencia, depresión del estado de ánimo, rigidez mental, hostilidad, irritabilidad e intolerancia. Estos son los efectos emocionales. Y finalmente tenemos que referir también los efectos sociales. ¿Eh? En los efectos sociales se encuentran el alejamiento interpersonal, el distanciamiento, e incluso la ruptura, como he dicho antes, de la unidad familiar, sobre todo con la familia extensa, a veces por cuestiones de herencias, repartos, etcétera, que cuando no están hechos a gusto de la persona, eh, la persona eh, zanja la relación interpersonal incluso con el resto de la familia o con alguna parte de la familia por este motivo del rencor. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la resolución del rencor. Si el rencor es un problema, pero más como acabo de comentar, para la propia persona que para las personas hacia las que se siente, ¿cómo eh, llevar a cabo el proceso de la resolución y terapia? ¿no? Bueno, pues en primer lugar eh, habría que decir al respecto este de resolución del rencor, primero pensar en clave positiva y relativizar las ofensas o faltas de los demás pensando en la propia imperfección y posibilidad de haber nosotros ofendido también a los demás. Es decir, lo que nosotros estamos imputando a los demás, pensemos que también nosotros lo estamos pudiendo, de alguna manera, proyectar hacia los demás con nuestro propio con nuestro propio comportamiento ofensivo. ¿Eh? En segundo lugar, asumir nuestras propias faltas es decir que, que considerar lo que estaba comentando hace un momento ¿no? que, que todos tenemos imperfecciones ¿eh? y por lo tanto debemos aprender de nuestros propios errores evitando proyectarlas hacia los demás y culpabilizarlos como auto, autodefensa nuestra ¿no? en tercer lugar no compararse con los demás ni alimentar sentimientos negativos en la comparación cada cual es como es único e irrepetible y es mejor eh, fundamento el poder sentirse orgulloso uno de sí mismo, esta sería un poco la, la tercera parte del, del, del, de la terapia del rencor y finalmente fomentar sentimientos positivos y practicar virtudes tales como la gratitud hacia las buenas obras de los demás para, con, eh, para que pueda establecerse luego una serie de eh, Estrategias de perdón por los daños que hayamos podido sufrir. Eh, esto es lo relativo a la eh, terapia del rencor. Eh, hemos dicho aquí en la última parte mm, que po podamos llegar a desarrollar estrategias del, del, del perdón. Bueno, pues bien, vamos a, a ver cuáles son esas estrategias. ¿no? Bueno, el punto de partida de estas estrategias del perdón debe ser la... Identificación de qué es lo que vamos a perdonar, por qué y para qué, para establecer luego las estrategias para llevarlo a cabo. Este es el punto de partida, es decir, diríamos que es el insight respecto al rencor, que, naturalmente, para curar el rencor, lo primero es admitir que se siente ese rencor como sentimiento negativo y como sentimiento absolutista, que no admite, de momento, ninguna clase de flexibilidad en torno al perdón. Bueno, pues bien. El punto este de partida es la identificación de nuestro rencor, para luego a continuación pasar al siguiente, siguiente punto, que es aceptar la situación, aceptar que uno está enconado con el rencor, aceptar que uno está en definitiva bloqueado por el rencor y que en definitiva se está llevando la peor parte de esa relación interpersonal en la que actúa frente a una hipotética, una supuesta ofensa, pero eh, la situación no viene a ser más que una reliquia del pasado a reciclar. Esto es importante des, eh, resaltarlo. Es una reliquia del pasado a reciclar, eludiendo los deseos e impulsos de venganza, represalia y maldición. En cuarto lugar, tendríamos que hablar de, de distender la carga de forma individual, lo que no implica olvidar ni justificar el acto o la ofensa y ni siquiera la reconciliación con las personas o grupos en liza. Naturalmente, es una opción la reconciliación, pero no necesariamente tiene que haber, como he dicho, ni olvido ni reconciliación. Y finalmente, eh, he dicho que los eh, deseos de venganza y represalia deben rehuirse, deben mm, eludirse y, en definitiva, deben eh, a, a aproximarse el, el, la distancia debe acortarse la distancia entre el, el que porta el rencor y las personas eh, con las que se siente finalmente desprenderse y liberarse plenamente de la tensión del rencor para recuperar la paz que se perdió al desarrollarlo ¿eh? está claro que el, el destino del rencor no es estar eternamente distanciado de las personas algunas veces allegadas que tenemos hacia las que tenemos ese rencor sino acortar la distancia acortar el distanciamiento para llegar a conseguir la liberación plena y adquirir la paz que se perdió con el rencor bien vosotros estaréis esp esperando sin duda alguna que yo os hable de la aplicación del rencor al ámbito de las adicciones y la rehabilitación pues vamos con ello en la adicción Acordaos, por favor, haced un acto de eh, rememoración, un acto de, de retrospección. En la adicción abunda el rencor. Y abunda el rencor porque no solamente en relación con una realidad cierta como es, por ejemplo, las reacciones en contra, por ejemplo, rechazo, ruptura, abandono, denuncias de la familia o del entorno, sino por las presiones, la vigilancia, las reprensiones, a veces los insultos, humillaciones y amenazas familiares y del entorno social, sobre todo a partir de la etiqueta social de estas personas, de estos adictos, que muchas veces están considerados por la sociedad o a veces incluso por la propia familia como entes eh, impresentables, como entes eh, desagradables. ¿no? Bien, eh, pero también decía que se produce el rencor en relación no solamente con una realidad cierta, como es la que acabo de comentar, sino con una realidad imaginada, como una, frente a una realidad, como por ejemplo son las distorsiones cognitivas en torno a la responsabilidad o culpa de la adicción. Raramente el adicto se, se culpa a sí mismo sin antes intentar hacer una especie de endose o una proyección de sus sentimientos de culpa hacia el entorno hacia la familia y hacia quien puede, en, este, en ese sentido, alcanzar. Entonces, se culpa de la adicción. Luego vienen también, por ejemplo, las paranoias respecto a la fidelidad de la pareja, decisiones unilaterales en relación con tratamientos o internamientos impuestos, la soledad consecuente y resultante, etcétera, etcétera. Ya vemos cómo en la adicción abundan los eh, sentimientos de rencor, unas veces por causas reales, como he dicho, y otras por causas imaginarias, pero vamos a hablar ya de la, del rencor en la rehabilitación, hay que diferenciar en este sentido dos etapas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. En la primera etapa, el rencor se recrudece considerablemente al ver que la familia se ha salido con la suya de llevarle a la asociación para iniciar tratamiento, etcétera, etcétera se, re, se re, recrudece, se reactiva, se reaviva precisamente con estos sentimientos, vaya ya os habéis salido con la vuestra, es lo que quería, verdad, tenerme aquí encerrado en esta asociación o haberme traído aquí a esta secta, ¿no? Bien, pues entonces eh, el rencor aflora tanto como con el duelo, en el duelo eh, se produce un sufrimiento que le acarrea la mala conciencia y en ese sentido, pues claro, respecto al pasado, en ese sentido, eh, tiene que acordarse también del rechazo eh, que, que ha sufrido con carácter indefinido eh, por la familia, se acuerda también de la, del carácter indefinido que tiene la abstinencia para él y de la enfermedad, del fracaso de su propósito de curarse por sí mismo, a su, por su cuenta, de no poder cumplir con el compromiso terapéutico, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, en la segunda etapa, el, también se ve, presenta el rencor con motivo del rechazo a un régimen vitalicio de condena o a no poder resistir el tono y la guardia que exige el compromiso de abstinencia, el efecto del cansancio, el temor a las tentaciones o tirones, el rechazo a las incitaciones sociales o publicitarias y, en definitiva, el temor a la recaída al tomar conciencia del carácter crónico recidivante de la adicción, amigos.